de vuelta aquí en el toque del mediodía y bueno es momento de empezar a hablar sobre todas esas noticias antes de entrar con nuestros invitados Roberto, mira algo que quiero comentar que me parece a mí eh, que quizás no tuvo la notoriedad necesaria es el hecho de que el día de ayer el consejo de regidores de la ciudad de San Francisco de Macorís aprobó un paquete de obras de unas 35 obras estamos nosotros hablando que bueno, nos va a costar unos 26.417.374 pesos con 75 centavos específicamente obras que pues han sido demandadas por distintos sectores de esa ciudad por ahí tenemos la foto la imagen número 3 eh, de todo el consejo reunido, los regidores que bueno, imagínense ustedes, eh, eh, no, no hay esa si se quiere resonancia de todo lo que están haciendo porque supongo que están haciendo cosas interesantes en favor del desarrollo de la ciudad de San Francisco de Macorís. Dentro de las obras que se van a estar eh, trabajando está la reparación de la cancha del Club Máximo Gómez, está la solución del sistema pluvial de la urbanización La Fortuna y el sector Pueblo Nuevo, e igualmente la reparación del área de juegos del Parque de los Ríos, remozamiento de la Casa Club del sector Grullón, remozamiento de la capilla Perpetuo Socorro de la Comunidad de la Mel Elena, un muro de contención en el sector Vista, San Francisco y pues construcción de un centro comunal en el sector Grullón entre otras, esta información fue proveída por el presidente del consejo de regidores en San Francisco de Macorís, el señor Luis Tomás Marte Ariel miren, esto está genial, son obras demandadas y que pues en teoría se está presentando solución y pues en presupuesto igualmente ahora, ¿qué me parece a mí? siempre lo he dicho, la comunicación del ayuntamiento es terrible y realmente de la gestión de nuestro alcalde, Siquio ONG, la gente está teniendo una mala percepción y no me voy a meter en los problemas específicos como estos, sino en los problemas generales, como el hecho de los semáforos, que bueno, ayer estuve viendo que por lo menos una parte eh, ya, ya funcionan en calles importantes de la ciudad, como la, la, el tramo de las sí. calle Salcedo, etcétera eh, veloz, Igualmente el problema veloz. de la basura, la gente tiene una percepción totalmente mala. Entonces, sí. estos problemas que afecta a la ciudad en sentido general, lamentablemente recae sobre el alcalde, Siquio ONG, y la gente va teniendo esa mala percepción, Roberto. Y ni hablar de los regidores, sí, que bueno, este. ayer se aprobaron esta serie de obras, pero para mí, honestamente, los regidores solo hicieron su campaña y más nada. Mira, precisamente estoy, señor director, le acabo de enviar uh -huh. una declaración que hizo nuestro amigo Joel Martínez, eh, parte miembro del Frente de, de, de Amplio Popular, eh, conocido como FALP porque mañana van a hacer un encendido de velas al velorio del cambio, algo así, me parece. Pero eh, yo lo veo contraproducente, porque a pesar de esas obras que tú estás anunciando, se han anunciado obras y hay un presupuesto aprobado de 700 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 50 millones y que ya se van a comenzar la obra. Vamos a darle tiempo, eh, porque... Eh, Sabemos que todas las obras eh, van, pasan un proceso protocolar, gubernamental, tanto del gobierno, gobierno local, cuando son obras que la va a realizar la alcaldía, o que la alcaldía tiene que ver, como también parte de, de, del gobierno central. Entonces, hay muchas denuncias. Yo mismo eh, tengo entendido que, por ejemplo, eh, la construcción del hospital eh, regional que se está haciendo, no no se están avanzando, igual que la, que la circunvalación que se está haciendo, pero hay algunos problemas que hay que esperar, ver qué, qué desarrollo van a tener. Ya el senador, eh, se hizo una rueda de prensa, la cual nosotros colocamos la semana pasada, donde el senador, eh, el, el alcalde, la gobernadora, ahí también estaba nuestro eh, eh, eh, la representación de la iglesia católica eh, Con el padre Isaac García Llega a conocer las obras que se van a comenzar a realizar En San Francisco eh, de Macorís No podemos irnos y adelantarnos Vamos a esperar, vamos a esperar Lo que pasa que es obras. Roberto, que las cosas hay que comunicarlas yo no sé, bueno, yo, sí, pero, que, yo hasta pero te perdón, he preguntado perdón, a ti en la oficina, pero Roberto, perdón, pero el ayuntamiento pero, de aquí tiene un departamento de comunicaciones. Pero, perdón, yo te lo no, he preguntado veloz, porque es que realmente. Veloz, pero, pe, no, veloz, perdóname, perdóname. No, yo estoy hacer este no, comentario. Veloz, así no, pero no como podemos. una ciudadana, veloz, no veloz, se ve, Roberto. Veloz, no, veloz, que tú no eres ciudadano, tú eres una comunicadora. Ajá. Veloz. Pero es que. No podemos, no, pero no por no, Veloz. Por una cosa personal tuya, no podemos globalizar. Porque entonces no vamos Personal a ser como Claro, porque hoy ah, pasa. Ah, pero es que el covid le es está que, afectando, ¿por qué? No, no, no, pero como tú que, dices eso, no. Pero, pero te estoy hablando porque hubo una rueda de prensa, te estoy acabando de decir dónde se, se convocó a los principales medios de comunicación sobre las obras que se iban a hacer. El mismo senador convocó cuando vino el, el, el ministro administrativo, ¿entiende? Entonces, esas obras la el, el alcaldía la ha comunicado veloz. Entonces, no podemos veloz saltar que no hay comunicación. La hay. De que tú quizás no llenes tus expectativas, que quizás no tenga, eh, una la mejor comunicación, pero la tiene. Por ejemplo, ahí está David, David Díaz, quien es encargado de Relaciones Públicas de la alcaldía. Y, bien o mal, él tiene que comunicar lo que tiene en la mano. ¿Entiendes? Entonces... eh. Por eso te digo que no podemos llevarlo a lo personal o porque un grupo de gente diga una cosa u otra, porque eh, los semáforos que tú has criticado desde ayer, los semáforos se compraron los semáforos inteligentes, ahí están. Ahora, ¿qué, ¿qué no tiene la alcaldía? Quizás luz permanente. Y cada vez que se va la luz, se desprograman. Pero los semáforos están, no es culpa de la alcaldía, no es culpa de las, de las relaciones públicas, que los semáforos por los apagones o por cualquier otra índole se dañe, ¿Entiendes? Pero se compran semáforos. Entonces Pero no la podemos... Luz de los semáforos, depende de la alcaldía? Depende de Norte. Sí, no es de la Como alcaldía, que depende... No, no, no. Te digo que la alcaldía instaló Ajá. los semáforos nuevos y no depende de la alcaldía cuando se va a la luz, cuando se desprograma. Entonces la alcaldía sí debe de darle seguimiento y reprogramar. Entonces, tenemos que primero ser o sea, eh, coherente con el sentido de que es verdad, la alcaldía quizás tiene, no tiene la mejor forma de comunicar, pero está trabajando. O sea, no podemos, oh, sí. por, un, por, por ejemplo, la gente que, que tú le preguntas y la ciudad está limpia, hay otra que tú le preguntas y la ciudad está sucia. Entonces, no podemos parcializarlo con el que diga que está sucia, porque también tenemos que poner la opinión del que dice que está limpia. No sé si tú me entiendes, porque esos, ese, ese es el cuento de nunca acabar. Siempre van a haber personas a favor y personas en contra. Ahora, de que la alcaldía hay que, hay que darle un año, un año de pandemia con muchísimas situaciones que ya se está saliendo y ahora se, se anunciaron las obras que se van a comenzar a construir. Por ejemplo, el alcalde anunció, no sé si tú lo sabías, bueno, tiene que saberlo porque... Eh, lo hemos dicho por aquí, presentó el diseño de eh, la remodelación del mercado, el cual el gobierno central le dio un, una, una ayuda. Eh, no tengo el, el punto si son 60 o 70 millones de pesos. Y el alcalde presentó el diseño que va a ser el parqueo arriba. Todo eso positivo y eso se comunicó. veloz Hay cosas quizás no todas que la comunican de la mejor forma, pero hay otras que sí que se comunica. Entonces no podemos nosotros como comunicadores simplemente decir, ah, porque la mayoría dice, no, no. Hay muchos que están muy contentos con la remodelación que se la va a hacer al mercado y un parqueo arriba, que esto sería algo eh, sumamente novedoso y quizás eh, parte, no diría la solución completa, pero parte de la solución eh, del mercado. Ahí se anunciaron los apartamentos del Barrio Azul, Incluso le preguntamos, ahí estaba el equipo de ingenieros y arquitectos que van a trabajar. Es una obra que se viene demandando desde hace muchísimos años. Ahora hay que esperar que empiecen a construirlo porque eso no, eso, eso no va a estar con una maldita mágica, aunque el senador dijo que para el próximo año ya la gente no va a tener que ser reubicada. Entonces no podemos, es veloz, por eso te hago la corrección, porque te estoy pidiendo la palabra para, para corregirte en el sentido. De que no podemos, ah, que no, que no recoge la basura, que los semáforos, no. Es como cuando dicen, ah, que, que, que República Dominicana está destruida, eh, no se puede salir. Es verdad, en parte. Pero hay otra parte de República Dominicana que tú te vas, por ejemplo, a la parte metropolitana de Santo Domingo y tú crees que está en Miami. Tú te vas a un mall de, de, de, de Santo Domingo y tú te crees que tú estás en Estados Unidos o en Europa. Eh, tú te vas a, uno, a, a la parte este del país. ¿Y tú crees que tú estás en, en cualquier parte eh, turística de, de, de, de Islandia, ¿Eh? Entonces hay, hay que hacer un balance, porque no podemos, es verdad, hay que denunciar y decir las cosas, pero también hay que decir las cosas cuando están bien. Eso es lo que quiero puntualizar. Vamos a escuchar, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones eh, y esa huelga, oh, perdón, un encendido de velas que van a hacer el Falpo. Si todavía apenas hace eh, días que anunciaron las obras tan demandadas, por ejemplo, ahí está la Fortaleza Duarte, la van a, contra a, a, a convertir en, en Bellas Artes. El bulevar que se anunció. Entonces vamos a esperar porque eso fue la otra semana que lo anunciaron. Entonces tenemos que ser coherentes. No podemos. Ah, mira que esto, esto. No. Entonces eso es lo que te quiero dejar.